Sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Este es un paso que separa a los hombres de los muchachos. Así piensa un clérigo muy querido y gran amigo de AA. Dice que la persona que tiene la suficiente buena voluntad y honradez para aplicar una y otra vez a sus defectos el sexto paso, sin reservas de ninguna especie, ha avanzado mucho espiritualmente y, por lo tanto, merece que se diga de él que es una persona que está tratando sinceramente de crecer a la imagen de su propio Creador. Desde luego, la frecuente y discutida pregunta de que si Dios puede eliminar defectos de carácter tendrá una respuesta afirmativa de parte de casi cualquier miembro de AA. Para él... Esta proposición no es una teoría. Para él, será tal vez el hecho más importante de su vida. Generalmente, se referiría a ello así. Seguramente que estaba vencido. Absolutamente derrotado. Mi fuerza de voluntad no me servía de nada para vencer el alcohol. Cambios de ambiente, los mejores esfuerzos de mi familia y mis amigos, de médicos y clérigos resultaban inútiles contra mi alcoholismo. Sencillamente, no podía dejar de beber y nadie podía lograr que yo lo hiciera. Pero cuando estuve dispuesto y le pedí a un poder superior, Dios, tal como lo concebí que me librara de mis defectos, mi obsesión de beber desapareció, me la arrancó, Esta clase de testimonios se oyen a diario en reuniones de Alcohólicos Anónimos en todo el mundo. Cualquiera puede claramente ver que cada miembro sobrio de Alcohólicos Anónimos ha sido liberado de esa obsesión pertinaz y potencialmente fatal. Así es que, de una manera cabal y literal, todos los miembros de AA estuvieron dispuestos a dejar que Dios se eliminase de sus vidas la obsesión del alcohol, y Dios procedió a hacer eso exactamente. Una vez que se nos ha liberado del alcohol, de una manera manifiesta, ¿por qué no podremos lograr por el mismo medio una liberación de cada uno de nuestros defectos? Este es un acertijo de nuestra existencia. La respuesta solamente puede estar en la mente de Dios. A pesar de todo, podemos darnos cuenta de parte de la respuesta cuando menos. Cuando hombres y mujeres se saturan de alcohol, a tal grado que destruyen sus vidas, están cometiendo un acto antinatural. Desafiando a su instinto de conservación, parece que están empeñados en destruirse. Van contra su instinto más hondo. Al ser humillados por la terrible paliza que les proporciona el alcohol, la gracia de Dios puede llegar a ellos y liberarlos de su obsesión. Aquí... Su instinto poderoso de vivir puede colaborar de lleno con el deseo de su Creador de darles una nueva vida. Porque tanto la naturaleza como Dios aborrecen el suicidio. Pero la mayoría de las otras dificultades que tenemos no entran en esta categoría para nada. Toda persona normal quiere, por ejemplo, comer y reproducirse, ser alguien en la sociedad de sus semejantes y desea estar razonablemente a salvo y seguro, mientras trata de conseguir sus fines. Ciertamente, Dios lo hizo así. No lo creó para que se destruyera con el alcohol, y sí, lo dotó de instintos que lo ayudaran a sobrevivir. No hay prueba en ninguna parte que nuestro Creador espere que eliminemos totalmente nuestros impulsos instintivos. Hasta donde sabemos, no hay constancia de que Dios haya removido de ningún ser humano todos sus impulsos naturales. Como la mayoría de nosotros nace con abundancia de deseos naturales, no es raro que frecuentemente dejemos que éstos excedan su propósito. Cuando nos llevan a ciegas, o exigimos voluntariosamente de ellos que nos proporcionen más satisfacciones o placeres de lo que es posible o de lo que es debido, es el momento en que nos apartamos del grado de perfección que Dios desea para nosotros en la tierra. Esta es la medida de nuestros defectos de carácter, o si se quiere, pecados. Si se lo pedimos, Dios seguramente nos perdonará negligencias, pero en ningún caso nos dejará blancos como la nieve si no aportamos nuestra colaboración, esto es, que se supone que nosotros estamos dispuestos a esforzarnos por lograr. Él solamente pide que tratemos lo mejor que podamos de avanzar en la formación de nuestro carácter. Así es que, el sexto paso, estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase nuestros defectos de carácter es la forma en que AA expresa lo que es la mejor actitud posible que pueda asumirse para empezar esta tarea de toda la vida. Esto no quiere decir que se espere que todos nuestros defectos de carácter serán eliminados, como lo fue nuestro impulso de beber. Puede que algunos sí, pero tendremos que contentarnos con mejorar pacientemente en lo que respecta a la mayoría. Las palabras clave, enteramente dispuestos, subrayan el hecho de que aspiramos a lo mejor, de lo que conozcamos o podamos conocer ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mejorar en este grado? En un sentido absoluto nadie Lo mejor que podemos hacer con toda la honradez que podamos aportar es tratar de mejorar Aún así los mejores de nosotros descubrimos con tristeza que siempre hay un momento crítico en el que nos detenemos y decimos no. ¡No! ¡Esto, Esto todavía, todavía no lo puedo, lo puedo dejar! Ver. Y pisamos frecuentemente terreno aún más peligroso cuando gritamos Esto, ¡Esto no lo dejaré nunca! Tal es la fuerza que tienen nuestros instintos para imponerse. A pesar del progreso logrado, habrá deseos que se opongan a la gracia de Dios. Algunos de los que creen haber hecho bien el sexto paso, tal vez refuten esto, así es que iremos más allá. Casi cualquier persona siente el deseo de liberarse de sus impedimentos más notorios y destructivos. Nadie quiere ser tan orgulloso que se le tilde de jactancioso, ni tan ambicioso que se le llame ladrón. Nadie quiere encolerizarse al grado de matar, ni de ser lujurioso, hasta llegar al rapto, ni tan glotón que arruine su salud. Nadie quiere sentir el malestar crónico que produce la envidia o quedarse paralítico por la pereza. Desde luego que la mayoría de los seres humanos no sufren de estos defectos en ese grado exagerado. Los que hemos visto llegar a estos extremos estamos propensos a felicitarnos por ello. Sin embargo, ¿podemos hacerlo?, Después de todo, ¿no ha sido el egoísmo puro y simple lo que nos ha permitido no llegar a los extremos? No hay gran esfuerzo espiritual de por medio al tratar de evadir excesos por los que se nos castigaría de todas maneras. Pero ¿dónde estamos cuando se trata de por lo menos indignos de esta misma clase de defectos? Lo que debemos reconocer ahora es que nos regocijamos de algunos de nuestros defectos. En realidad, los queremos. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta sentirse un poco superior y aún muy superior a los que lo rodean? ¿No es cierto que dejamos que la codicia se ponga la máscara de la ambición? Pensar en que nos agrada la lujuria parece algo imposible. Sin embargo... ¿Cuántos hombres y mujeres hay que hablan de amor y creen lo que dicen para poder ocultar la lujuria en un rincón oscuro de sus mentes? Y aún manteniéndose dentro de los límites convencionales, muchas personas tendrán que admitir que sus excursiones sexuales imaginarias están a veces disfrazadas de sueños románticos. Podemos hasta gozar con un estado colérico que creemos justificado, de una manera perversa, puede causarnos satisfacción el hecho de que muchas gentes nos resultan molestas porque esto nos da un sentido de superioridad. Una forma amable de asesinar personalidades es la murmuración espoleada por la ira. También tiene sus satisfacciones. En este caso, no estamos tratando de ayudar a los que criticamos, estamos tratando de pregonar nuestra hipocresía. Cuando la glonotonería no llega a un grado ruinoso, usamos un término más moderado para calificarla. Es que somos de buen gusto. Vivimos en un mundo contagiado de envidia. Esta afecta a todos en mayor o menor grado. Es de suponerse que de este defecto derivamos una satisfacción torcida, pero definitiva. De otra manera... ¿Por qué perdemos tanto tiempo deseando lo que no tenemos en vez de emplear ese tiempo en tratar de obtenerlo o buscando torpemente atributos que nunca tendremos en vez de adaptarnos a los hechos y aceptarlo? ¿Y cuántas veces no trabajamos arduamente para conseguir esa seguridad y holgazanería a lo que llamamos ¿Retirarnos a la vida activa? Consideramos también el talento que tenemos para demorar lo que tenemos que hacer y que en realidad se llama pereza. Casi cualquiera puede hacer una larga lista de estos defectos y pocos de nosotros pensaríamos seriamente en renunciar a ellos, cuando menos hasta que no empezaran a hacernos muy desgraciados. Desde luego que algunos llegan a la conclusión de que ya están preparados para que los libren de sus defectos. Pero aún estas personas, si hacen una relación de los menos graves de sus defectos, se verán obligadas a admitir que prefieren quedarse con algunos de ellos. Por consiguiente, parece claro que pocos de nosotros podemos llegar rápida o fácilmente a estar preparados para aspirar a una perfección moral o espiritual. Queremos tranzar con solamente el grado indispensable de perfección que se necesite para irla pasando. Así es que la diferencia entre muchachos y hombres es la diferencia entre luchar por obtener un objetivo limitado de nuestro ego y luchar por obtener el objetivo perfecto que es Dios. Muchos preguntaremos en el acto, ¿cómo podemos aceptar todo lo que implica el sexto paso?, eso sería la perfección. Esta parece una pregunta difícil, pero en realidad no lo es. Solamente se puede practicar a la perfección el primer paso, en el que hicimos una admisión absoluta de que éramos impotentes con el alcohol. Los siguientes 11 pasos exponen ideales perfectos. Son metas a las que aspiramos e instrumentos que sirven para medir nuestro progreso. Visto bajo este aspecto, el sexto paso todavía resulta difícil, pero de ninguna manera imposible. Lo que urge es empezar y seguir perseverando. Si en la aplicación de este paso conseguimos alguna ventaja sustancial en la solución de problemas no relacionados con el alcohol, necesitaremos empezar de nuevo con la mente más abierta. Necesitaremos mirar hacia la perfección y estar preparados a marchar en esa dirección. Poco importa que a veces tropecemos, lo que importa es estar siempre listos. Mirando otra vez aquellos defectos de los que todavía no queremos desprendernos, debemos desvanecer los límites rígidos que nos hemos marcado. En algunos casos, tal vez todavía tendremos que decir, esto no lo puedo dejar todavía, pero nunca debemos decirnos, ¡Esto no lo dejaré nunca! Vamos a cerrar lo que parece ser un final peligrosamente entreabierto. Se sugiere que necesitamos estar completamente dispuestos a aspirar a la perfección. Sin embargo, hacemos notar que cierto grado de demora es perdonable. El alcohólico que busque la explicación de la palabra demora fácilmente la interpretará razonada como plazo largo. Podrá decir, esto es muy fácil, seguramente que me encaminaré hacia la perfección, pero no tengo por qué apresurarme. Tal vez pueda prosponer el tener que enfrentarme a alguno de mis problemas. Desde luego, esto no da resultados satisfactorios. Esta manera de engañarse a sí mismo no conduce a ninguna parte. Por lo menos, tendremos que batallar contra nuestros peores defectos de carácter y tomar medidas activas para extirparlos lo más pronto que nos sea posible. En el momento que decimos, ¡no! ¡nunca! Nuestras mentes se cierran a la gracia de Dios. La demora es peligrosa y la rebeldía puede ser fatal. En este punto debemos abandonar los objetivos limitados y encaminarnos a lo que es la voluntad de Dios para con nosotros.